grupos al margen de la ley invadiendo el territorio venezolano, bajando las armas y agachando la cabeza ante los paramilitares, a quien considera un dictador claramente y no reconoce como presidente legítimo. No espero que este gobierno dialogue directamente con Nicolás. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Noticias al Día, donde lo que la gente rumora como un chisme, aquí siempre lo contamos como primicia. Antes de iniciar, no se les olvide suscribirse a nuestro canal, activar por supuesto la campanita y compartirlo con todos sus amigos en redes sociales. Ahora sí arrequemos con nuestras noticias. Juan Guaidó criticó al gobierno chavista. ¿No pudieron distribuir los perniles? ¿Iban a distribuir las vacunas contra la contaminación de la pandemia? El líder opositor manifestó su preocupación por el despliegue contra la contaminación de la pandemia en Venezuela destacando el colapso sanitario que sufre el país y que complicaría las campañas de vacunación. Guaidó recordó los problemas que tuvo el gobierno dictatorial chavista para distribuir comida en Navidad por la cadena de frío. Ahora recordemos que las dosis requieren estar refrigeradas o congeladas. Entonces pensemos con cabeza fría. ¿No pudieron distribuir los perniles y ahora pretenden distribuir las vacunas contra la pandemia? Imagínense ustedes si no pudieron distribuir las máquinas y las pruebas de PCR que no requieren frío. Queda la verdad como una pregunta sin respuesta. Guaidó también fue claro en decir que no se trata de un efecto de las sanciones internacionales que pesan sobre Caracas, como suele argumentar Nicolás y la cúpula chavista. No sean cínicos, en la tiranía no es un problema de dinero protegido en diferentes países, es un problema de ustedes que apenas utilizaron el 1% de las pruebas PCR. Son unos cínicos, solo les interesa la propaganda. Así lo apuntó. Como bien sabemos, la plataforma COVAX fue creada por la Organización Mundial de la Salud, y laboratorios farmacéuticos para ayudar a los países en vías de desarrollo Anunció que en sus planes de distribución está Venezuela El cual le corresponde más de 1.4 millones dosis de la fórmula Oxford-AstraZeneca Un 3.3% de la población y que llegarían a fines de febrero Ahora miremos bien la logística de esta vacuna Debe mantenerse refrigerada entre 2 y 8 grados en enero la Organización Panamericana de la Salud había dicho que Venezuela mantenía una deuda de 11 millones de dólares, pero que las negociaciones se mantenían abiertas. Sobre este tema Guaidó declaró que Nicolás se interpone en el camino de acceso a las vacunas al no aceptar un plan de implementación liderado por la oposición, el cual permitiría a Venezuela unirse al programa. Además sostuvo que sería posible usar los fondos controlados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para pagar por las inmunizaciones. También recordó que el chavismo negó durante varios años la emergencia humanitaria hasta que les explotó en la cara y permitieron el ingreso de una parte de la ayuda internacional. Insistió que la presión internacional es necesaria, aunque aclaró que para lograr elecciones libres debe mantenerse la protesta en el interior del país. Totalmente contradictorio, totalmente absurdo como lo podemos apreciar En segunda noticia, el gobierno de Estados Unidos en cabeza de Joe Biden No espera tener contacto directo a corto plazo con el gobierno dictatorial de Nicolás La administración de Joe Biden no espera tener contacto, por lo menos a corto plazo Con el supuestamente mandatario de Venezuela, Nicolás A quien considera un dictador claramente y no reconoce como presidente legítimo no espero que este gobierno dialogue directamente con Nicolás, dijo así el vocero del Departamento de Estado, Ned Price. Ciertamente no esperamos ningún contacto con Nicolás a corto plazo, también lo agregó, en línea con la posición del anterior gobierno de Donald Trump. Y claro, estamos dispuestos a andar un nuevo camino de relaciones con el gobierno de Joe Biden sobre la base del respeto mutuo, el diálogo, la comunicación y el entendimiento. Así fueron las palabras de Nicolás en un balcón en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, ante partidarios. Sin embargo, con todo esto, el flamante secretario de Estado, Anthony Blinken, adelantó que la Casa Blanca continuará reconociendo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. El jefe de la diplomacia estadounidense calificó a Nicolás de brutal represor. El nuevo respaldo al líder opositor se produjo pese a la nueva mayoría chavista en el parlamento, el cual fue producto de elecciones del pasado 6 de diciembre, baicoteadas por la oposición al denunciarlas como fraudulentas y desconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina. En un gesto de ayuda el martes, Estados Unidos autorizó algunas transacciones con el gobierno de Venezuela para operar con puertos y aeropuertos en este país sudamericano, para así marcar un cambio de política de la administración Teba vale con respecto a Donald. Por parte del Departamento del Tesoro se emitió la licencia 30A, que permite tratar al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos de Venezuela para posibilitar la operativa portuaria y aeroportuaria ordinaria, algo prohibido en agosto de 2019 por el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, y para tener en cuenta, la nueva licencia no autoriza ninguna transacción o actividad relacionada con la exportación o reexportación de diluyentes claves para que Venezuela pueda procesar su pesado crudo, así como ninguna transacción con personas o entidades objeto de sanciones del gobierno estadounidense. Fue así como el gobierno americano durante la presidencia de Donald Trump impuso nuevas sanciones al gobierno dictatorial de, de Nicolás por violación de los derechos humanos y atentar contra la democracia. Siguiendo los procesos y protocolos, Estados Unidos incluyó en 2020 en su lista negra de sanciones a la aerolínea estatal venezolana con Viasa, mientras que muchas aerolíneas internacionales han dejado de operar en Venezuela por la misma inestabilidad y problemas económicos. Y con referencia a la población venezolana dijo, tenemos que acompañar a la juventud y vamos a apoyarlos el 12 de febrero para activar la agenda de participación ciudadana. Tenemos que ser claros que no va a caer del cielo una solución, la tenemos que construir en conjunto. En tercera noticia, el fracaso del general Vladimir Padrino López, el ministro en cuyas manos se pierde el poder de la Fuerza Armada para defender a Venezuela. Esto es algo inevitable, pero los tiempos en que era admirado y respetado por sus compañeros y subalternos han quedado en el olvido. La crisis que se está viviendo en Venezuela también afecta al salario de los soldados. Las fronteras están desasteadas porque los que mandan allí son los grupos irregulares y las disidencias y para completar los militares hallan en el tráfico de estupefacientes un negocio lucrativo en estas zonas inhóspitas. Recordemos que unas horas después de ocurrida la operación de libertad, cuando un número importante de militares y comandos del SEBIN, se insurreccionó el 30 de abril contra el gobierno dictatorial de Nicolás. El generalato en su momento se levantó para aplaudir de pie al ministro de Defensa Vladimir Padrino López como un respaldo ante las versiones del que él habría estado involucrado en esta acción. Claro está, eran otros tiempos, que parecen muy lejanos, pero en realidad fue apenas hasta hace 21 meses. La carrera militar del general en jefe era un ejemplo a seguir quien pretendía la cúspide de la institución castrense. Padrino no fue alférez mayor, ni siquiera de los primeros de su promoción. En cambio de eso, exhibe una carrera que le permitió ascender de primero en todos los grados desde mayor ocupó todos los puestos de comando, se lució en la Escuela de las Américas, se hizo referencia obligada para los cadetes y cuando llegó al ministerio armonizó a los grupos interinos que libraban guerras intestinas. Recordemos que Padrino pertenece a la última promoción del ejército de 30 años, la que se fue en el 2014 y de la que solo él queda activo. Es un misterio si Padrino se percató del poder que alguna vez tuvo, y de la oportunidad que le dio a la vida, que pasó por su bastón de mando para cambiar la historia contemporánea de Venezuela o por lo menos para evitar la tragedia que vive el país al impedir la destrucción de la Fuerza Armada. No había necesidad de un gol de Estado solo que cumpliera con el juramento que hizo hacia una nación que rescatara el cesto de la basura, donde Hugo Chávez lanzó el artículo 328 que le impone la Fuerza Armada al estar al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de la persona o parcialidad política alguna. Prefirió plegarse en un silencio con la excusa de ataques del imperio, el discurso trasnochado y mentiroso de la defensa de la patria y la soberanía el avance de grupos al margen de la ley invadiendo el territorio venezolano bajando las armas y agachando la cabeza ante los paramilitares algunos saqueando las riquezas en el arco minero otros colonizando territorios en la frontera y ahora avanzando tierra adentro permaneció en silencio al reclutamiento de jóvenes y adolescentes por parte de los grupos irregulares los preparan como cobradores de vacunas e incluso como sicarios Padrino sabe que el ejército de liberación nacional está usando a los indígenas como combatientes siempre lo supo Padrino López no es un secreto que él ya lo tenía claro que el camino apropiado para el país y para la fuerza armada era impedir el acceso de los grupos civiles armados o irregulares no se trataba únicamente de los llamados colectivos es el ejemplo más bochornoso de lo que hoy es la institución que no puede expulsar al invasor del suelo venezolano los grupos insurgentes y los paramilitares se van apoderando del territorio venezolano de manera lenta. ¿El delito en qué estarían incursos? Contrabando agravado, concusión tipo penal y financiamiento al terrorismo cometido en perjuicio del Estado venezolano. Esto es parte de la fuerza armada que Padrino López dejará. Y bueno amigos, así hoy hemos finalizado nuestras noticias al día. No se les olvide como siempre escribirnos, siempre los estamos leyendo. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.